Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio, y en esta ocasión un episodio del podcast que no esperaba hacer, pero la verdad que me dieron muchas ganas de hablar de algunas de las cositas que dejó la DC Fandom de este año, un montón de cosas, la verdad que es un evento copado para ver, en especial si son fanáticos o fanáticas de DC, pero bueno, hay muchas cosas que por ahí no me copan tanto no porque no estén buenas simplemente porque no las consumo como los videojuegos o las series por ejemplo la serie de flash la serie de batwoman la serie de titans que simplemente no las veo y que en realidad al no estar dentro del universo de DC mucho no me llaman la atención pero justamente hablando del universo extendido de DC tuvimos varias cosas interesantes. Tuvimos el tráiler de Peacemaker, que ya habíamos tenido un vistazo hace poco, pero tuvimos un tráiler completo. Tuvimos el detrás de escena de Aquaman and the Lost Kingdom, de Black Adam, también de The de Batman, del que también tuvimos el esperado tráiler. Y algo que me sorprendió bastante, porque tuvimos el primer vistazo a The Flash, la película dirigida por Andy Muschietti. Habían dicho que no iba a haber un avance de esta película, pero bueno, tuvimos un pequeño vistazo no cuenta como tráiler posiblemente, pero sí como un teaser y, y la verdad que estuvo muy muy bueno y bueno, para no extenderme demasiado, porque tampoco quiero hacer algo muy largo con, con todo esto de la DC Fandom, voy a ir eh, un poquito en orden de cómo fueron apareciendo todos estos avances, estos vistazos a películas y a Peacemaker, que es la única serie dentro de todo esto Tuvimos este vistazo a Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, la Roca, la querida Roca. En el video hablaba bastante Pierce Brosnan, que va a interpretar a Doctor Fate. También apareció Aldis Hodge, que va a ser Hawkman. Quintessa Swindell que va a ser Cyclone. Noah Centineo, que va a ser Atom Smasher. Y bueno, también apareció Pierce Brosnan, que habló bastante en este video, y de hecho, en ese momento tuvimos un vistazo al logo de cada uno de estos personajes y después, el gran vistazo a Dwayne Johnson como Black Adam, la verdad que espectacular eh, el, el traje, la verdad que está muy bueno, él como Black Adam, la verdad que está muy muy bien y después de eso, después de ese pequeño vistazo al detrás de cámara Tuvimos un pequeño clip de la película en el que apareció Black Adam Y la verdad que, que me gustó mucho No me emociona tanto esta película, la verdad Pero pinta bastante bien, la verdad que pinta bastante bien Y, y la verdad que tengo, tengo ganas de verla Por otro lado, algo que tampoco me emocionaba mucho Porque después de este avance la verdad que tengo curiosidad por ver este proyecto Estoy hablando de Peacemaker este trailer que la verdad que está muy bien sigue en el tono de lo que fue The Suicide Squad con este humor bastante hilarante que maneja James Gunn y que lo manejó en The Suicide Squad yo eh, Cena que la verdad que en este personaje se luce, o sea lo hizo en la película y en esta serie la verdad que tiene pinta de que lo va a hacer muy muy bien eh, la verdad que las imágenes me gustaron mucho eh, hay varios personajes muy entretenidos es como que, no sé si va a ser una película para mayores digamos con violencia explícita y, y ese tipo de cosas como fue The Suicide Squad que estaría bueno, la verdad que le, le vendría bien a la serie y si van por ese lado la verdad que, que, que puede salir algo muy muy bueno, además detrás de las cámaras está James Gunn así que le tengo mucha fe, me gustó mucho el águila que tiene de mascota el final del tráiler, con el águila abrazando a, a John Cena, es, a Peacemaker, es espectacular, es espectacular, me sacó un par de, de carcajadas este, este tráiler, pinta como una comedia de acción, la verdad, y, y bueno, hay momentos en los que se ve mucha sangre, así que yo supongo de que va a ser una serie bastante violenta, eh, si es algo al nivel de, de Suiza de Squad, en ese aspecto, repito, Va a ser muy buena. Y también, lo vuelvo a decir, eh, no tenía muchas expectativas con, con esta serie. Porque simplemente no. A ver. Eh, no, no, no. No esperaba nada de esta serie. Y la verdad que ahora tengo ganas de verla. Como mínimo, tengo ganas de verla. Y no falta mucho. Dentro de todo lo que presentaron. Es lo que más cerca tenemos. Se va a estrenar el 13 de enero en HBO Max. Falta poquito y, y tengo ganas de, de ver esta serie que es un spin-off de suiza Suicide Squad, y que la verdad, con James Gunn detrás de, de las cámaras le tengo mucha, mucha fe. Como les comentaba, tuvimos este teaser de, de Flash, que no me esperaba, la verdad, pero que estuvo muy copado. Tenemos a Ezra Miller, eh, interpretando a Barry Allen, como ya lo vimos en el Justice League, un Flash que no me banco mucho, un Barry Allen que no me banco mucho, pero bueno, es lo que hay. Pero hay dos versiones, o sea, hay dos Barry Allen. O sea, esto debe ser algo relacionado claramente a los viajes en el tiempo. Sé que esta película va a ir por el lado de Flashpoint, que es un conocido cómic, en el que básicamente Flash arruina la línea temporal viajando al pasado y cambiando algunas cosas entonces en el futuro o en el presente mejor dicho cambian varias cosas eso un poco se, se menciona en el tráiler como mencionando que si se cambió el pasado se cambió el futuro o algo así pero bueno vamos a ver qué tanto se adapta a eso y es en pocas palabras la oportunidad de DC de hacer un borrón y cuenta nueva pero no tan borrón para limpiar un poquito las cosas que salían mal dentro de las películas. Así que también justificar por qué vamos a tener un nuevo Batman y qué va a pasar con el Batman de Ben Affleck. Yo supongo que van a ir por ese lado, hay que esperar para ver lo que hacen. Pero la verdad que dentro de eso una de las cosas que más me gustó fue el, el traje. Por fin cambiaron ese traje horrible que tenía Justice League. No solamente no me bancaba a ese Barry Allen, sino que no me gustaba para nada ese traje horrible, más parecido a un Power Ranger que, que a un traje de Flash. La verdad que está muy bueno este traje, muy muy bueno. Hay un, un momento del tráiler en, en el que está como en una cueva con, con la cascada de fondo que se ve el traje y es hermoso, la verdad que hermoso. Esa cueva, yo supongo que es la baticueva. del Batman de Michael Keaton, que sí, que hace su aparición espalda, pero claramente ese es el traje del Batman, de Michael Keaton, así que hay que ver qué es lo que pasa está confirmado para aparecer en la película, así que tengo muchas ganas de ver esta película esta película sí que la espero, pero falta todavía, de hecho en este avance se mencionó que todavía está en producción no hay fecha, pero supuestamente va a llegar el año que viene, así que hay que esperar, pero tuvimos un primer vistazo, que eso ya es bastante siguiendo con los vistazos dentro de todos estos proyectos el de Aquaman and the Lost Kingdom con un detrás de cámara bastante eh, interesante con James Wan, Jason Momoa, Patrick Wilson que vuelve aparece también Jaya Abdul Matin II que interpreta nuevamente a Black Manta que la verdad tuvo una aparición en este avance bastante interesante porque tenemos esta especie de traje nuevo que, que tiene Black Manta y hablando de trajes nuevos este traje que ya se había mostrado en una imagen hace un tiempito. El traje de Aquaman, todo negro, espectacular, espectacular traje, me encanta. La verdad que es buenísimo. Y esta película sí si tiene fecha, para el 16 de diciembre de 2022. Falta un año todavía, pero bueno, la verdad que tengo ganas de verla. Me gustó la primera y... Y confío en que va a ser una, una superproducción bastante interesante. Porque, a ver, son superproducciones, son tanques estas películas. Y, y la verdad que la primera me gustó mucho eh, en ese aspecto. no O sea, verla en el cine eh, fue increíble porque la verdad que la película estaba muy muy bien. Una película claramente para cines. Y, y bueno, yo supongo que todo lo magnífico de, de, de lo que es el mundo de Aquaman lo van a volver a representar muy bien en, en pantalla grande. Otro detrás de escena que me olvidé de mencionar, de hecho, al principio, es el de Shazam, Fury of the Gods, que, bueno, nos mostró a Zachary Levi hablando un poco de, de la película. Y tuvimos un vistazo a Helen Mirror como la villana de la película, una de las villanas de la película. Eh, la verdad que, por las pocas imágenes que se, que se vieron, artes conceptuales y, bueno, Obviamente el detrás de, de escena estuvo bastante interesante. Dentro de, de todo lo que se vio, quitando lo de, de Batman, fue de lo que más me, me manigió. Pero cuando vi que la fecha era para 2023, falta un montón, por favor. ¿Por qué, ¿Por qué hacen esto de mostrar algo? Y falta un montón Más de un año falta Es como que te muestren algo de, no sé Cruzando la vereda De Marvel Studios Que va a llegar en 2023 o sea, ¿Cómo haces? O sea, yo no aguanto la manija con No Way Home Que llega en un par de meses O sea, está bien, no es un tráiler Pero lo que se vio de De Fury of the Gods La verdad que, que me que me gustó muchísimo Perdón Shazam, Perdón Zachary Levi por no Nombrarte al principio Cuando especifiqué todo lo que Se mostró en la DC Fandom Pero bueno, se me pasó Acá estoy pidiendo perdón Y esperando tu película Sakari, espero que Que no sé, que llegue antes No, no va a llegar antes, pero que esté buena La verdad que la primera también me gustó Estuvo bien, correcta Estaba dentro de, de esa levantada De DC después de algunos fracasos eh, Entonces No diría fracasos, tropiezos entonces estuvo buena y me gustó así que espero esta secuela y finalmente la frutilla del postre lo que todo el mundo esperaba para la DC fandom el avance de, de Batman tuvimos un detrás de escena también eh, con algunos vistazos a lo que fue el trailer y también algunos pedacitos de, de la película no nos está mostrando a Paul Dano todavía, eso me, me copa como que lo están guardando eh, tuvimos mejor vistazo a Catwoman Tuvimos un mejor vistazo a Robert Pattinson como Batman Catwoman interpretada por Zoe Kravitz Y después de todo el detrás de escena Tuvimos el tráiler que me encantó O sea, el primer tráiler lo amé Y este, este tráiler es espectacular Es espectacular Tenemos un nuevo vistazo Un poquito más de El Acertijo Interpretado por Paul Dano Pero la cara prácticamente no la vemos eh, hay un par de momentos en los que hay Parece que va a aparecer y no No, no, no, me gusta eh, Estos trailers Los dos trailers de, de Batman Son clase de cómo hacer trailers Así es Tienen que mostrar poquito Mucho misterio y, y listo No nos muestren tanto Porque nos van a terminar contando la película y, y lo que se muestra, de hecho hay algunos momentos Que se repiten en el trailer anterior La famosa frase de soy Venganza, que fue incluso hasta meme en su momento, y la verdad que nada me, me encantó, muy violento este Batman, bastante violento, me gusta, o sea, las escenas de acción en esta película hay un par, una persecución que, que hay en el avance eh, cuando Batman está persiguiendo al pingüino, interpretado por Colin Farrell, que... No, no no es Colin Farrell O sea, está Irreconocible Es increíble el laburo de este actor eh, No sé si tendrá Prótesis, yo supongo que sí Pero debe haber también bastante De, de él En cuanto al aspecto, al cambio de aspecto No sé si tendrá prótesis ¿eh? Eh, Puede ser que no Pero es, es impresionante el aspecto que tiene Y, y bueno eh, Ese momento en el que Batman está apareciendo al pingüino. No. Eh, el, el batimóvil saliendo de, de esa explosión. Y después, terminando el tráiler con el pingüino en el, en el auto, dado vuelta, y Batman acercándose. Espectacular. ¿no? La verdad que espectacular la escena de acción de esta película. Hay también otro momento antes. Eh, no sé qué era, un boliche. No, no sé qué era. Me recordó a The Dark Knight. En esa película sí estaba en un boliche Batman metiéndose y repartiendo un par de trompadas eh, Me recordó de esa escena pero la verdad que ese momento en el trailer me gustó mucho Lo de Catwoman que tuvimos la verdad que está bastante bien Va a ser un personaje muy muy bueno Y en cuanto a la acción la verdad que parece que va a tener momentos también muy muy buenos Aparece Jeffrey Wright, el vigilante de Watcher, mi querido Watu, como el comisionado Gordon Y bueno, muchas ganas de ver esta película, de ver The Batman, que va a llegar en marzo de 2022. Acá hay un, un temita, porque en el tráiler, de hecho lo pueden ir a ver ustedes mismos, en el tráiler en inglés se señala la fecha del 4 de marzo de 2022, pero en el tráiler... Subtitulado, eh, no, no hay fecha. O sea, ponen próximamente solo en cines, pero no tiran la fecha de, del tráiler en idioma original, digamos, ¿no? No sé qué onda con eso. Eh, no sé si es que se va a estrenar un poquito más tarde acá en Latinoamérica, al menos. Espero que no. Espero que haya sido un detalle menor dentro de, del tráiler de Warner Bros en Latinoamérica y que se estrene en marzo efectivamente tampoco sé si el año que viene este temita de HBO Max vieron que HBO Max tiene estrenos simultáneos en Estados Unidos en el cine y en la plataforma o sea que las películas cuando llegan al cine en Estados Unidos al mismo tiempo están en HBO Max, entonces se pueden conseguir en internet el día que se estrenan en Estados Unidos, no sé si el año que viene ya eso se corta porque me parece que se iba a cortar todo ese temita de, de los estrenos simultáneos Pero bueno, no la quiero ver es la compu La quiero ir a ver al cine Y espero que se estrene en marzo Así que nada, muchísimas ganas de ver esta película Nos estuvieron mostrando imágenes, pósters y cositas Antes de la DC fandom Y en este evento de DC Al final terminaron con el trailer de, de Batman La verdad que marketing 10 de 10 porque lo hicieron muy muy bien hasta acá este episodio en el que un poquito resumí algunas de las cosas más destacadas de la dc fandom fue un episodio raro dentro del podcast pero tenía ganas de hablar de, de algunas de estas cositas así que bueno salió esto me pueden seguir en instagram arroba después de otra función podcast o simplemente buscar después de otra función y voy a aparecer también en youtube donde están todos los episodios subidos al canal, y además hay un video resumiendo todas estas cositas de la DC Fandom también, así que lo pueden ir a ver. Quise hacer reacciones a los trailers, y de hecho me quise grabar para poder aparecer en el video de YouTube, pero eh, no pude, porque se escuchaba muy mal, y preferí priorizar eso. Sé que el audio de mi podcast posiblemente no sea lo mejor pero al lado del audio que se terminó escuchando en, en los videos que grabé, eh, la verdad que es preferible este tipo de audio, entonces por eso quise hacer este episodio especial del podcast y además el video del canal no tiene mi cara, lamentablemente cuando pueda arreglar eso voy a aparecer reaccionando a trailers y además haciendo algunos videos, pero por ahora todo sin mi cara, no es que no quiera aparecer o que me dé vergüenza, simplemente el audio no se escucha bien más allá del micrófono, así que bueno, por eso todo de esta manera. Nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.